La actividad es parte del estudio de la fenomenología, estudiamos ante todo cómo en pasividad tenemos mucho conocimiento de dimensiones de la experiencia que en parte como que hemos olvidado. Sintetizándolo mucho, pasividad es lo que uno sabe, pero no sabe que lo sabe. Estamos uniendo varios tipos de experiencias en esta ocasión, eh, interviniendo sobre los sentidos, básicamente el olor de la guayaba, la parte estética de las semillas como un jardín seco y la parte que, que yo estoy haciendo, la parte sonora, la parte musical. A manera personal eh, en la instalación y en el ejercicio de la acción de dibujo eh, me satisface ver cómo los estudiantes de filosofía 1 y 2 eh, acceden a este tipo de espacios y logran eh, analizarlo logra, logran eh, reflexionar sobre, es, sobre su ejercicio eh, estético eh, dentro de una práctica artística que se les invita a realizar y cómo la, cómo la logran asimilar en términos conceptuales, en términos filosóficos. La experiencia es bastante, bastante provechosa para mí porque me deja un poco más abierto a lo que, a lo que puedo reconocer en, en el resto de, de personas y en mi entorno y no tanto eh, como encerrarme en los pensamientos y en lo que cada persona es, sino tratar de entremezclar un poco, pues precisamente todo el resto.